Hola chicos, les presento los hermosos y mejores juegos cd room de tu infancia, de toda tu niñez Oh, great, la música, eh Y no sé qué se llama, aquí sé que es una música de los 90, please bah. Tenemos Pirata del Caribe, Ratatouille, R-Hockey El nadie el más famoso y pelotudo de coso, más random de que mi vida Alpine Escape, vas a jugar un juego, ¿ok? Ah. ¿Ok? Ok, tenemos regenes mm, con oh, cuidado con los misiles que te pueden hacer mierda. Princesa, <risa> <risa> no. Bueno, matamos al malo, a ver. Ah. Game over What? Peanuts. ¿Qué clase de juegos más que he visto. ¡Es que se pajean! GOL ¿Mm? Lo bloqueó, hijo de puta! ¡GOL! Muy bien! Otra vez! No! Lo tapó, estoy hijo de Uh -huh. ¿Qué le hice? ¿Te para romper los huevos, señor? ¡Uh! ¡Oh! <ríe> ¡I'm sorry! <ríe> ¡I'm sorry! ¡Puta madre! Se acabó el tiempo. ¡Qué carajos es esto! ¡Bate al pigüina! Vas a ver. ¡Uh! Yeah. Fallé. Here we go. ¡Oh! No, no, no, no, no ¿Qué carajo de juego es este? ¿Qué mierda de juego es esto? Si esto es un compañero ¿Cómo va a traer unos videojuegos como esta? ¿Qué se supone que es? Debes matar a Bin Laden Para ellos cuentas con un avión cazado con bombas, misiles, etc. Debes matarlo antes de que se acaben las municiones Ok ¿Qué carajo? Misión Hunt Obama Un árabe ¿Qué carajo es esto? What the fuck? ¿Tengo que matarlo con esto? ¿Con estos misiles? ¿Cómo que así? Mmm... Wow, ok, que vamos Mmm... ¿Qué es esto? ¿Qué clase de juego es este? ass. <risa> ¡Ay Dios! ¿Qué carajo es este juego? ¡Matando a un ave! ¡De al lado iba la a bar. Porque hay juegos de la pesadilla a ver, dodgeball Un gran juego Mandemos a la mierda What? What? Piece of shit Toma What? No, no, no, no Tira uh ¿Qué hace me da? What? Here we go Boom Ok, vamos a jugar un gran juego. Es scream, ¡Así nomás! Saltemos. ¡Muere! Here we go. Cuidado con los fuegos. Muy bien. Good job. Mm -hmm. Yeah. Qué gran juego. ¡Un gato también te mata! ¡Hola! ¿Qué carajo! ¡Ah! Oh, este juego es mi favorito. ¡Sí! ¡Ay-Fighter! ¡Mi favorito! Ya yeah. voy a pelear contra el más. No soy tan bueno con los videojuegos. ¿Por qué se golpea? Vamos, vamos, vamos, vamos Ultra combo, bitch Vamos, dale, dale, dale Dale dale. ¡Au! Me hiciste mierda Puto, ¿y esto qué es? B Good goodrich ¿Es un juego de personalizar Autos y más? Oh, vas a ver ¿Me diste la lista? Uh -huh. Tengo que buscar 3, 2, 1, ahora There we go ¿Qué tengo que buscar esto? Está en la, la puerta. I'm sorry. ¿Qué carajo es esto? Augeriadora, ¿no? <risa> Está en el coso de la panza del tipo. Vamos a ver. Esto. What? ¿Qué es esto? No tiene sentido. Es un juego tan extraño. Tiene mucho tiempo. No hay nada. Dale. Tírate. No hay nada. Puta mierda Go Hi, there he is ¿Qué es esto? Qué the fuck out of here Ay, ¿Qué se trata de este maldito juego? Spank Frank qué como una ardilla? El viejo ¿Qué carajo es esto? Ah. Uh -huh, uh -huh. Ok Goodbye Adiós pingüino. Qué bueno. Valer vergas a pingüinos. Vamos, patear la mierda a los pingüinos que se valen vergas. What? I'm sorry, mató un pingüino. Uh, qué culo. Pum! ¿Qué es esto? ¡Qué verga! Vamos a matar gallinitas? ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡So fast! ¡Qué rápido! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! <risas> ¡Ok, ok, ok! ¡Es demasiado! ¡Perdí! Rockman. ¡Un gran clásico de Gozo! ¡Un clásico de... Uh. ¡Ay, qué clásicos! Let Little Rocket Man Un juego, un juego, un clásico. Es un gran jueguito. Tengo mi novia, pero es rubia. <risa> y ahora vamos a llevar a. Vamos a ir a juguetes. Muy bien, voy a saber con flores. Voy a dar un asalto hermoso. Es un joder, de compañía ¿Y por qué trae esta mierda? ¿Ah? Ah, una zanahoria, ¿verdad? Cusus. Cómetelo, es delicioso. Perdón, niño, mate un conejo, sorry. No te voy a mostrar nada. No mire nada. Nada. Okay. Bueno, vamos a traer más a jugar con nuevos videojuegos. Qué Ah, oh, mira qué hermoso juego este, ¿De qué se trata? ¿Qué se supone que es? No jodas. ¿Con okay. qué? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de juego es esto? No, ¡Es un juego para niños! ¡No tiene sentido! ¡Mate el bebé! ¡Son juegos chafa! ¡Bueones! Hamster, vomitar... ¿Qué carajo es este juego? ¿Qué es esto? Bueno, creo que fue uno de los juegos más raros que he visto Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y toca la campanita para más videos Adiós